¿Con qué venís acá? Toma, agarrame el termo. ¿Qué, ¿Qué? ¿De qué? ¿Que te agarre el termo? El termito. Sonó, perdón, sonó feo. <risa> no, sonó feo. Gente del pescador. <risa> perdón. Matías, se quedó atorado, ¿vieron? No, no, no se la banca, ¿eh? ¿Cómo agarrarme? Más mía, qué mal que sonó eso. Llegaron los termos Coleman de 710 centímetros cúbicos. O sea, en realidad, para los que son medio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 también tiene la ventaja que la... Vas para Argentina, ¿eh? la tapita la podemos usar como vaso, que a veces nos sí. falta. Y hemos visto algunos que la han utilizado como, como, mate, como mate, porque salen tan ansiosos que se van a pescar y lo, lo utilizan como mate. Eh, la verdad, como usuario de Coleman y fanático de la marca, a mi criterio es de lo mejor que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque aparte, de lo que tienen, hay muchos que vienen con manija. ¿Se caen al piso? ¿Se golpea el plástico? se parte y después la manija queda ahí medio enclenque que, sí, sí, no, que sea, queda sí. el termo medio torcido y más esto la verdad es bastante slim eh, tiene un excelente grip y nos permite cebar eh, lo que sea mate tereré, porque también es, es para frío no solo para mate eh, y también usarlo porque no como, como botella deportiva así que se pasan por acá Santa Fe 2450 y se llevan estos hermosos termos Coleman ¿Ven la ventaja de comprar un buen producto? De Coleman Ven que tenemos los tapones de repuesto Para Coleman y Contigo Es la misma marca Nosotros repuestos tenemos Así que no se lo pierdan Mati ¿Cuál es el precio de esto? ¿Puede llegar? Yo no tengo ni idea ¿El precio de ese termo? Sí no. Acá en el local El precio de este termo contado, efectivo 20.500 pesos ¿ok? así que ya saben ¿cómo 20.500 pesos? 20.500 pesos con todo efectivo ¿listo? yo no puedo decir nada loco. ¿cómo 20.500? yo trabajo la pongo toda para que vos me rifes la mercadería Pero acá vale. 20.500 pesos me gusta vender mi termo Ah, está vendiendo su no testa. El otro es patán que está ahí atrás de la cama. Gabriel sí, bueno, ahí lo tiene. Bueno gente, los esperamos, espero que se hayan divertido un poquitito con todas estas presentaciones. Somos medio sacaditos en algunas cosas, pero gracias por seguirnos, los vemos a muchos acá. Llaman por teléfono al 4825-1943. Así que gracias. Y los no esperamos. te olviden de okay. que nada. Instagram, Mariano Pesca Oficial, nos siguen ahí, vivimos lanzando ofertas, Gaby que está del otro lado de la cámara también nos ayuda a potenciar un poco el tema de las ofertas y también nos pueden seguir por Facebook. Whatsapp, nada, no le damos ni pelota, llamen acá o como decimos hay que volver al mostrador, se vienen acá al local.